Buenos días chicos, ¿Cómo estamos Son las nueve de la mañana y ya estamos en Galapagar. Hemos venido a la carrera del rally de los embalses He recogido ya el dorsal, tengo el número 6007 Y nada, voy a hacer la carrera de 35 kilómetros, la corta Y a ver qué tal, la verdad que hay muchísima gente Por lo visto es súper famoso porque hay como unas 400 o 500 eh, bicicletas Y de este circuito de siete estrellas es el mejor que, que hay Vamos a ver qué tal se da y ya seguiré contando. Aquí estoy, eh, recién terminado la carrera. La verdad que ha sido una carrera un poco adilúce. Ha habido momentos de locura, me he sentido súper bien en la bici, súper fuerte. La primera parte de la carrera muy bien. A partir del kilómetro 23, que es cuando ya está un poquito ahí jodido porque ha habido muchas subidas con trialeras y demás. Y bastante complicado, he ha ido bastante flojo, la verdad, subiendo. La gente está como una puta cabra aquí calados de la bici, tiene una afición tremenda, van a toda leche, todo el mundo, unos tiempos de ahí de locos, pero nada, muy bien, voy a mirar ahora la, la clasificación a ver qué tal, y nada, la verdad que bien, me ha gustado, bueno, la última parte quedó un poco lento, todo lo demás ha ido súper bien, ha habido un momento también que ha sido tremendo, que iba bajando un chaval y, y le empezó a motivar, venga arriba, vamos para abajo, y el tío se ha, se ha flipado, ha empezado a bajar. Y cuando me lo encuentro la bajada, una bajada llena de piedras, pero super, con mucha pendiente. Había estampado con el un pobre hombre y estaba el en el suelo tirado. Y he dicho yo, madre mía, madre mía, he parado, he preguntado si estaban bien, ya había gente ahí parando con ellos y he seguido, pero no veas que vamos, el, el hombre se ha reventado la cara, le estaba doliendo la mandíbula, se ha tenido que dar de frente, el tío se ha tragado, se arriba y se ha tragado. voy grabar más nos fuimos corriendo a comer a pagar a un restaurante que está muy bien de tapas que se llamaba el tablao y no sé si era en Galapagar o en la Navata era por esa zona el próximo vídeo os enseñaré ya cómo queda montada la, la gravel ya vamos al taller donde me montan las cubiertas nuevas y la dejan perfecta para esta nueva tralla que le vamos a dar la siguiente carrera va a ser en Alapardo la zona entre GTE y Guadalajara no sé muy bien dónde es intentaremos hacerlo lo mejor posible y os iré contando me estoy Planteando también esta primavera hacer el Camino de Santiago. El camino que quiero hacer eh, con bikepacking es desde León hasta Finisterre. Que es verdad que. Finisterre, los eh, libros y los cánones marcan que es el fin de la Tierra, por pues sí que es verdad que tirando esa línea filosófica sí me gustaría llegar hasta el cabo de Finisterre que es una zona increíble. Lo voy a intentar planificar, voy a intentar estudiarlo y si vemos que es viable hacerlo pues nada, lo retransmitiremos también por este canal. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo vlog.